¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad Pues buenas noches amigos, nuevamente los saluda su servidor, el maestro Carlos Ramírez, desde este su programa, Noches de Census, pues el día de hoy tenemos bastante, eh, bastante importante el tema que vamos a tocar, vamos a tocar el tema de litigio fiscal estratégico, conceptos ganadores, y pues me complace el día de hoy también tener de invitado a un doctor bastante especial para mí, eh, le comentaba hace rato que, que lo recibí aquí en su programa, eh, siempre como contadores somos tal vez fans, somos admiradores de, de algunos colegas, de algunos eh, contadores, de algunos doctores en este caso sobre el tema y pues me complace tener el día de hoy al doctor Luis Miguel Holguín que en, en un momento más lo voy a presentar, voy a leer parte de su semblanza académica pero pues les adelanto, el día de hoy tenemos ahí el tema de litigio fiscal estratégico, yo creo un tema bastante importante y más que nada ahorita en el 2022 que nos estamos enfrentando a muchas cosas que nos pone la autoridad, ¿no? Estamos en un momento de incertidumbre, en un momento de ¿qué va a pasar? Tuvimos algunos detalles ahí con las declaraciones del mes de enero, tuvimos por ahí una prórroga del mes de enero, tenemos detalle todavía con aquellas prórrogas, entre comillas, que nos da la autoridad para efectos de la emisión del 4.0. Yo creo que es un momento crucial, es un momento estratégico para efectos de nosotros los contadores, los asesores, los abogados. Yo creo que el día de hoy los abogados van a estar bastante, eh, bastante activos aquí, bastante interesados en, en, en nuestro tema que tenemos el día de hoy les doy la bienvenida a nombre de Census Capacitación, en este su programa tradicional de los días miércoles, Noches de Census, nuevamente su servidor Carlos Ramírez, y como es costumbre, pues vamos a irnos a las noticias, vamos a las noticias de esta semana, y regresando de las noticias, pues, vamos a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Ya les comenté el tema, ya les comenté el nombre de nuestro invitado, y pues vamos a las noticias, y regresamos, por favor. Ok, primera noticia, tenemos SAT concede nueva prórroga para e-factura. Las firmas, sobre todo las grandes compañías que tienen clientes masivos, todavía no están listas para la facturación 4.0. El SAT publicó una nueva resolución miscelánea en la cual concede una prórroga de dos meses más a las empresas del país para que puedan seguir facturando hasta el 30 de junio de este año, con la versión 3.3 que se utilizó el año pasado en lugar de que se utilice la nueva versión 4.0, cuya puesta en vigor estaba programada para el primero de mayo. Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Nacional, expuso que el plazo continúa siendo totalmente insuficiente y que la obligatoriedad de la facturación 4.0 debería entrar en vigor hasta el primero de enero del 2023. Como segunda noticia tenemos... El conflicto de Rusia-Ucrania a alimentaría el incremento de precios en México. Si hay un escenario de confrontación más fuerte, la inflación en el país podría estar más tiempo de lo esperado por encima del 7%, dicen especialistas. Analistas advirtieron que la crisis en Ucrania podría generar presiones inflacionarias en México ante el incremento que se observa en los precios del petróleo, además de productos como las manufacturas de acero, fertilizantes e insumos agro agropecuarios. La inflación a nivel global será la principal afectación del conflicto, lo que ya estamos viendo es el fuerte incremento en los precios del crudo. Particularmente en la cotización del Brent y del gas natural, que ha subido más del 20% desde que se empezó a especular sobre el conflicto, consideró Marcos Arias Novelo, novelo analista económico de Monex. Como última noticia, y ya para pasar a nuestro tema principal del día de hoy, tenemos operación de Estado para proteger a familia de Zavala es muestra de impunidad, dice AMLO. El mandatario habló de la acusación hecha por el ministro Arturo Saldívar sobre el caso de la guardería ABC. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la presunta acción de Felipe Calderón de silenciar a Arturo Saldívar por el incendio de la guardería ABC es una muestra de impunidad. Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger. Había impunidad pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, era un comportamiento porque en que le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado. ¿Para qué meterse a proteger? Comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien amigos estas han sido las noticias más relevantes de esta semana, y pues regresamos después de este corte noticiero a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Luis Miguel Holguín. Regresamos. Ok, amigos, pues buenas noches nuevamente a este su programa Noches de Census. Les pido que compartamos esta transmisión aquí en, en Facebook, estamos en vivo. Y pues el día de hoy tenemos un invitado para mí, y yo creo que para toda la audiencia, para los abogados, para los contadores, bastante especial. El doctor Luis Miguel Holguín. Eh, es un honor para mí recibirlo aquí, doctor. Y me voy a permitir eh, leer parte de su semblanza académica, de su amplia semblanza curricular. Para efectos de que pues, nuestro auditorio pues, sepa, aquí vamos a tener el día de hoy hablando de este tema bastante importante sobre el litigio fiscal estratégico y los conceptos ganadores que tenemos para que también pues, nosotros podamos hacer uso o podamos recurrir a alguno de esos conceptos fiscales ganadores. Me voy a permitir leer parte de su semblanza. El doctor Luis Miguel Olguín tiene el nombramiento académico numerario por la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas también titular de la Comisión Fiscal de la Corporación Nacional de Abogados y Peritos AC, CONAPAC, socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, AC, la AMCPMX, director general de Grupo Holguín Instituto de Capacitación, como formación profesional, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, licenciado en Contaduría por la Universidad del Sotavento, Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Istmoamericana Americana, Convención Honorífica, Maestro en Ciencias Penales por la Universidad Villarrica. Pues, esto es parte de su semblanza del invitado del día de hoy. Me complace bastante, y hace rato se lo mencioné antes de entrar aquí al aire, al doctor Luis Miguel Holguín. Es un gusto para mí tener a, a un miembro de este... Buffet Holguín, eh, como es su, su director aquí de capacitación del Instituto de Capacitación del Grupo Holguín, y pues el día de hoy nos va a estar hablando de, de este litigio fiscal estratégico. Yo creo que ahorita estamos en una etapa nosotros como contadores, como asesores, como contribuyentes, que estamos tal vez en una etapa de indefensión, ¿no? Estamos en una etapa de incertidumbre jurídica, de inseguridad jurídica, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Si estoy al arbitrio de la autoridad o me puedo acercar también a algún abogado fiscal o qué puedo hacer para proteger mis derechos. ¿Por qué? Ejemplo, ahorita la autoridad me precarga ciertos FDIs y así me pagas y si quieres defiéndete, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar todo este tipo de temas. Yo creo que es importante tanto para los abogados Principalmente para los abogados, pero también para nosotros los contadores que estamos inmersos en este mundo del negocio. Pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a doctor Miguel Holguín a este subprograma, a esta su casa, Census Capacitación, y pues le dejo los micrófonos para que salude aquí a nuestro auditorio y poder empezar con este tema bastante importante que es el litigio fiscal estratégico. Bienvenido, este, doctor Luis Miguel Holguín. Por ahí su micrófono, doctor. Ahí, ahí está. Perfecto, listo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Census Capacitación. Y bueno, buenas noches a toda, toda la audiencia que nos sigue por, por redes sociales. Y bueno, es, es un gusto saludarlos nuevamente. Ya había estado el año pasado con ustedes en, en varias ocasiones. Y ya, ya conozco afortunadamente el, el, el formato de... De, del programa. Y bueno, quiero, eh, quiero desarrollar algunas, algunas ideas que considero importantes, que tienen un impacto, obviamente, tanto la parte contable como la parte eh, de los abogados, si, si, si, si quieres así eh, mencionarlo. Eh, quiero empezar, eh, eh, esta, esta rama del derecho, el derecho fiscal eh, en sí, el derecho es dinámico, ¿no? Eh, no es estático, es una, es una, una materia, una rama que, que, que cambia. Eh, híjole, son de, la, de las materias que más cambian todos los días. Hay una publicación de la resolución miscelánea, hay un anexo, y ahora en redes sociales, a manera de chiste, vemos que dicen que ahora Twitter, Twitter mata, mata anteproyecto. ¿no? Y, y vemos todos esta, esta, estos temas que verdaderamente no vamos lejos. El viernes, ¿qué pasó? se publica la primera modificación a la resolución miscelánea y atrás de la publicación viene el anteproyecto de la segunda, ¿no? O es sea, increíble cómo en el mismo día te publican en el diario oficial la primera resolución y atrásito este, la segunda, este, el anteproyecto. ¿no? Entonces vemos cómo esta materia es muy dinámica este, y bueno, como todas las ramas del derecho, eh, es interpretativa quisiéramos que fueran exactas estas materias y, y los que litigamos esta, esta materia, la materia fiscal, le estoy dando un, un, un sentido práctico pues a veces comentamos con los colegas, ¿no? ¿Cómo te fue en los tribunales con determinada resolución del SAT, no? Porque finalmente lo que impugnamos en estas ramas, pues en su gran mayoría son determinaciones, ¿no? Porque el SAT eh, ejecuta facultades de comprobación y pues bueno finalmente agotamos un recurso de revocación si queremos o no dependiendo o acudimos directamente al juicio contencioso este porque pues es activo el recurso de revocación y bueno es muy especializada esta materia entonces es dinámica es interpretativa esta materia y es especializada y bueno para iniciar mi charla quiero comentar que bueno eh, el derecho que nosotros tenemos el derecho eh, fundamental el derecho humano de acudir a los órganos jurisdiccionales pues no se debe entender como una, una dádiva, ¿no? por parte de la autoridad sino que está en la constitución como un derecho fundamental y no solamente lo, en la constitución sino que ahora, de acuerdo al artículo primero constitucional podemos acudir, ¿verdad? al principio de convencionalidad como eh, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos octavo y veinticinco y vemos que no solamente es un derecho fundamental en la Constitución, sino que también está en tratados internacionales, como el de esta convención, de acudir a los órganos jurisdiccionales a que se nos administre justicia pronta expedita, imparcial y gratuita, sobre todo. Y bueno, entonces, bajo esta tesitura, no es una dádiva de la autoridad. El contribuyente, el abogado, el contador, que inicia estos temas, porque hoy, hoy tenemos en las maestrías de Derecho Fiscal pues estos temas, ¿no? Me está tocando dar este, precisamente derecho procesal contributivo y se los doy a mis colegas contadores con un enfoque de juicio contencioso y pues ahí vamos eh, iniciando en los temas, qué es el juicio y qué es el principio este, de litis abierta y los requisitos de la demanda, prácticamente porque es un ABC del litigio para contadores, pero esta, esta materia se va aperturando cada vez más por lo mismo, porque es muy dinámica y muy especializada. Entonces, el contribuyente cuenta con herramientas, con medios de impugnación. Obviamente, hay que recordar algo. Las facultades de la autoridad siempre van a estar regladas. Hay algo tan maravilloso que tenemos en la Constitución, en el artículo 16, que es el principio de legalidad, el cual bajo este principio de legalidad, las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley expresamente le faculte. Alguien puede decir, oiga, doctor, pero yo conozco del SAT que a veces de repente hace cosas que no están en la ley. Claro, eso se llaman actos arbitrarios, que están al margen, fuera de la ley. Entonces, cuando tenemos esos actos arbitrarios, precisamente el contribuyente tiene, pues cuenta con los medios de impugnación pues, para atacar esos actos arbitrarios. Recientemente eh, veíamos en los grupos que hoy se tienen de WhatsApp y que se comparten mucha información, que recientemente este, un contribuyente, fíjate qué interesante, le habían solicitado eh, eh, la, la escritura constitutiva, al, al solicitarle la escritura constitutiva, pues se infiere que fue una persona moral la que le iniciaron facultades de comprobación y le pidieron actas de asamblea. ¿Qué hizo el contribuyente? El contribuyente estimó consideró estaba en un procedimiento de fiscalización, una visita domiciliaria, pues obviamente estimó que le resultaba violatorio por parte de la autoridad que le solicitaran información que no estaba contenida o que carecía de los requisitos de fundamentación y motivación. ¿Y qué hizo el contribuyente? El contribuyente, como es, la, como es el litigio fiscal estratégico, pues se muestran varias, varios causas, varias oportunidades. Hay quien puede decir, no, pues vamos a esperar hasta que se nos determine un crédito fiscal para acudir a un medio de impugnación, de los que ya conocemos, ¿no? Recurso o juicio contencioso. O hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no interponemos un amparo indirecto? ¿Es posible? Sí, son medios de impugnación, el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que se, de, que se regula por ciertos principios, vamos a llamarlos así. Uno de ellos es el, el principio de definitividad, que dice que no te puedes ir a juicio de amparo si no agotas los recursos ordinarios, si no los agotas, pues te van a desechar, el, es improcedente el, el, el, el juicio de amparo. Pero por ahí el contribuyente, pues había una jurisprudencia del 2008 que decía que puede ser impugnado la, eh, la orden de visita, ¿verdad?, mediante el amparo, la 63 diagonal 2008, y aquí es donde se armoniza, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué necesito conocer a, a los que nos están viendo acá por redes sociales? Dices, ok, ya tenemos un acto de autoridad, ¿qué procede? ¿Esperamos a que determinen o lo podemos impugnar? Aquí ya queda, obviamente, eh, bajo el criterio de cada, de cada abogado y, y, y de cada especialista que decidirá. Si lo impugna en el momento, porque es posible, claro, es procedente, o si se espera la determinación del crédito. Es una pregunta que está abierta, pero yo se la dejaría a mis amables este, eh, colegas que nos están viendo, pues dependerá de cada uno, porque aquí resulta que me beneficia más. Porque en el caso que yo les estoy platicando, el contribuyente pues, se fue al juicio de amparo indirecto, fue procedente, en el amparo indirecto se determinó que la autoridad fiscal debía de motivar por qué le estaba pidiendo la escritura constitutiva, toda vez que se constituyó la empresa en un ejercicio diferente al que se le estaba revisando. La autoridad en ese amparo indirecto que se promovió, precisamente fue aquí, esa, esa, esas tesis que estoy comentando fueron aquí en el estado de Veracruz, séptimo circuito. La autoridad no le gustó que el contribuyente le haya ganado en amparo indirecto impugnó esa resolución a través del recurso de revisión, se fue al Tribunal Colegiado de Circuito, y ¿qué creen? El Tribunal Colegiado de Circuito, en ese recurso de revisión, pues determinó que lo que había resuelto en primera instancia, por llamarla así, en el amparo indirecto, el juez de distrito, pues confirmó la sentencia. ¿Y qué creen? Finalmente salió una tesis el pasado 28 de enero, estamos a menos de un mes, donde el colegiado determinó que el contribuyente le asistía a la razón toda vez que la autoridad debía motivar, señalar el motivo por qué él estaba pidiendo, solicitando la escritura constitutiva. Pero alguien me dirá, oiga, doctor, ¿y cuál sería el efecto de, ese, de, de, de, de esa resolución, de esa sentencia? aquí es donde tenemos que ver la cuestión teórica, académica, hacia el aspecto práctico. Habrá quien me diga, ¿Y qué ganamos? Bueno, lo que ganamos es que la autoridad te repusiera el procedimiento con otra facultad de comprobación, obviamente ahora sí fundada y motivada, ¿verdad? Académicamente nos sirve, claro, son ideas para desarrollar, porque obviamente la materia fiscal, lo que necesitamos que son, pues son esas herramientas que nos van a permitir generar ideas para que cuando estemos en una situación y den una situación similar, pues, ocupemos esos argumentos, mi estimado Pedro, pues, para combatir los actos de autoridad. Finalmente, cuando se nos presenta un asunto en particular sobre la mesa, sobre el escritorio, viene un contribuyente con nosotros, nosotros tenemos eh, diversas opciones para promover. Se nos presentan varias opciones. Entonces, determinar cuál sería la correcta ya dependerá de cada abogado. Si, por ejemplo, si me preguntas, en estos días, ¿qué nos conviene?, ¿Presentar un recurso de revocación o no presentarlo? O irnos directamente al juicio. Es una pregunta muy muy este, práctica, sencilla, sin tanta teoría, si quieres. Yo te respondería de la siguiente manera. Y ya hacemos el espacio por si dieran algunas preguntas o, o, o quisieras intervenir. Si me preguntaras y me conviene irme al recurso de revocación, yo te diría, pues sí, desde mi perspectiva, sí, por tres sencillas razones. La primera, ¿cuál sería? imagínate ya sabes que nosotros los contadores somos el corazón en las empresas siempre estamos eh, pues viendo toda la parte administrativa, hoy el contador se encarga desde la determinación de los impuestos hasta todos los avisos que se han originado por los temas del INSS, del Infonavit eh, todos los avisos, declaraciones o sea, estamos pendientes de toda la situación fiscal de la empresa, ¿no? Entonces pues uno conoce los temas y dice, ¿sabes qué? Me llegó un citatorio del SAT para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Pues yo te diría algo. El recurso de revocación es un medio eficaz para suspender el procedimiento administrativo de ejecución. Quizás no es nada novedoso, porque siempre ha existido. El 144 de Código Fiscal siempre estaba ahí. Pero en ese momento te permite paralizar cualquier actuación de la autoridad, ya sea que desconozcan los créditos, ya sea que tú tengas un asunto en el tribunal y que para todos los efectos necesita garantizar el interés fiscal, pero con la una presentación del recurso de revocación, pues prácticamente se, suspone, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución y eso te permite generar tiempo para saber de qué crédito es, si está impugnado, si no está impugnado, no andar a las carreras, ¿no? Otro, otro, otro, otra razón por la, por la cual presentar un recurso de vocación sería porque por ahí tenemos una jurisprudencia de ya por el año 2013, que yo siempre consideré esa jurisprudencia retrógrada. Todos saben, eh, la mayoría de los colegas que litigan que el, el, el juicio contencioso administrativo te, se, se, se rige por uno de los principios de litis abierta que está contenido en el artículo primero de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Y qué crees? Ese principio de litis abiertas no es otra cosa que tú puedes eh, hacer argumentos en el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa que no hiciste valer en el, en el recurso. Imagínate que en el recurso algunos colegas hicieron valer cinco, cinco agravios, ¿no? Cinco agravios y dices, oye, esos cinco agravios la autoridad como dicen en el argot, los, los abogados nos dieron palo, ¿verdad? Nos batearon en los cinco. Pues afortunadamente tenemos el juicio contencioso donde podemos eso esa resolución de esos cinco agravios y finalmente podemos hacer nuevos. Eso se, en eso consiste el principio de litis abierta, que puedes hacer valer nuevos argumentos en juicio que no hiciste valer en el recurso de revocación. Pero ahí salió una jurisprudencia de hace varios años, 2013, donde señala que tú ya no puedes eh, presentar pruebas que debiste haber presentado durante el, eh, pues la auditoría, la instancia administrativa o en su caso el recurso administrativo, el recurso de revocación. Y bajo esa situación, pues dices que pues el recurso me queda como una oportunidad para que yo presente pruebas, porque si me voy a juicio, pues obviamente la prueba, la prueba ya está en el expediente, claro. Entonces ya estoy utilizando ya el recurso de revocación, no tanto por la resolución, sino lo estoy utilizando como un medio para poder hacer valer mis derechos en juicio, claro. Es como con conocimiento de causa. Ya no me interesa tanto la resolución, pero lo digo en el que ya no me interesa tanto porque pues ya sabemos muchos de los que nos vamos a recursos que de 100 recursos pierde 101, ¿no? En la mayoría de los casos, lo digo desde la perspectiva práctica a menos que, bueno, ya sea muy evidente la violación. Y la tercera, pues nos serviría como para preparar una buena defensa en los casos que, que ya están quemados los tiempos, allá por el, los días 25 al 30, porque pues sabemos que tenemos 30 días para impugnar eh, alguna determinación del fisco federal, y eso nos permitiría preparar una buena defensa. Presentamos el recurso, obviamente lo que lo resuelven todavía tenemos después de la resolución recurso recursos 30 días, imagínate, ¿no? Pues preparamos una excelente demanda. O sea, son cosas prácticas traídas desde, extraídas del Código Fiscal, de la Ley Federal del Procedimiento de Contencioso Contención Administrativo, pero nos va a permitir, mi estimado Pedro, pues generar ideas que le van a ayudar a las empresas. Por ejemplo, hoy me mandaron un, un mensajito, ¿cómo es la cuestión teórica y práctica, ¿no? Me mandaron un mensajito, precisamente mañana a las 9 voy a atender a ese cliente, me dice un colega de Villahermosa, dice, fíjate que tuvo una empresa una revisión y perdió, perdió ese tema lo perdió en los tribunales, significa que ha de haber agotado recursos, juicio, colegiado, amparo directo, y no sé si interpuso la revisión en amparo directo, no lo sé, porque apenas voy a ver ese tema mañana, pero temas como eso se presentan, porque son prácticos, pues, no son teóricos, y tú dices, ¿qué haces ahí? Bueno, eso lo comentaremos en una segunda parte, ¿no? Porque en Viana voy a ver ese tema. Dice, ¿existe la defensa fiscal para asuntos perdidos? Yo creo que todos los asuntos tienen defensa. Todos los asuntos tienen defensa. Claro, Pedro. Claro, eh, precisamente me quedo con esa última parte, bueno, bastante importante de todo lo, lo que nos acaba de comentar. Ahorita voy a hacer algunos comentarios, algunos saludos que ya nos están llegando aquí en redes sociales. Sí, claro. Eh, precisamente yo creo que ese es el, el punto principal que busca el contribuyente, que busca el empresario, cuando agota todas esas instancias, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, para efectos de la defensa, ¿no? Eh, también escuché en algún momento, precisamente aquí en, en, en su empresa, en Grupo Holguín, precisamente el hecho de revivir estos asuntos que se consideraban perdidos o que se consideraban como en algún momento que ya no había, ya no había cómo hacerle, ¿no? Para efectos de poder defenderlos todavía, y como dice aquí el doctor Luis Miguel Olguín, eh, todo asunto tiene una defensa como tal, ¿no? Eh, en este, en este caso que, que plantea en este inicio el doctor Luis Miguel, pues yo creo que es importante observar que tenemos estas estas sedes administrativas, como decía, eh, de perderla en el recurso de revocación tengo el 101%. ¿Por qué? Porque el que, el que me determina, el que me resuelve, pues es la misma autoridad, ¿no? En cierto sentido, y muchos, tal vez contadores o muchos amigos, colegas, fiscalistas, pues dicen, ¿para qué me voy al recurso de revocación si entre comillas, bueno, sí, es opcional como tal, pero ¿para qué me voy allá? Mejor me voy al llamado juicio de nulidad, mal llamado ¿Y sabes, juicio. Y, no. y ¿sabes qué iba a pasar, mi estimado Pedro? Que sí. algunos se, se desaniman. Exacto. Se desanima, se <ríe> sí, desanima ya por... lo perdí, ¿no? Ya lo perdí. Exactamente, dice, si ya perdí el recurso, probablemente pierde el juicio. Voy a perder el otro, ¿no? Y ah, lo que no saben es que esa primera etapa siempre la balanza está inclinada hacia la autoridad, porque como dijeras tú, la misma que revisa, el la misma que y la misma que resuelve el recurso. Exacto, sí. Corre cor correcto, o sea, eh, en, en ese sentido yo creo que nosotros, bueno, nosotros como cantores, yo, yo me desenvuelvo más en el mundo contable y cuando me llegan estos asuntos le digo, pues hay que acercarnos a algún abogado fiscal para efectos de, de que él mismo te diga, ¿sabes qué? Eh, nos vamos a ir al recurso de revocación, pero ahora que no me eches la culpa, si lo perdemos, porque casi, casi te estoy diciendo que es seguro que lo perdemos, pero como le decía aquí el doctor Luis Miguel, es un tema de que me ayuda en este, en este principio de la litis abierta, ¿no? de que si no eh, efectuaste algunos argumentos en esta primer sede, los puedes hacer en una segunda sede que ya es jurisdiccional, pero eh, en algún momento esto que, que presentaste en tu primer momento llamado recurso de revocación te va a servir en un segundo momento llamado eh, juicio sí, sí, sí. de nulidad, mal llamado juicio de nulidad, como les decía, o juicio contencioso administrativo, como es el nombre eh, que nos dice la ley, ¿no? En este sentido, yo creo que nosotros como contribuyentes, como empresarios, como asesores, como contadores, como abogados, pues debemos tener clara esa parte. Cuando nos metemos a ese derecho, porque también considero que la defensa es un derecho, como tal, es, la defensa sí. es un derecho, cuando me meto al derecho o ejerzo el derecho de la defensa, yo me tengo que, tengo que tener claro que no voy a ganar en un primer momento. ¿Por qué? Porque me estoy enfrentando a una sede administrativa, si a mí, si así me lo recomienda mi abogado, o si no me lo recomienda mi abogado, como decía también aquí el doctor, pues me voy al, al, al, al segundo momento, que es el juicio contencioso administrativo, o como también lo decía, me voy a algún amparo indirecto. ¿Por qué? Porque también se considera un medio de defensa, claro, ya jurisdiccional, no, no jurisdiccional, como sería el recurso de revocación o en cuestiones de IMSS, un recurso de inconformidad, pero estoy agotando esas medidas para efectos de hacer valer los derechos. Yo siempre lo he dicho y lo, lo he sostenido en este, en este su programa, doctor. Yo creo que el contribuyente tiene varios principios, como el principio de autodeterminación de las contribuciones, como un principio de autoclasificación del régimen fiscal en el cual va a tributar, y viene aunado a esto las facultades de la autoridad. Y recordemos que por ahí tenemos facultades de comprobación, facultades discrecionales, facultades regladas como tal, y esas facultades son las que les dan el poder a la autoridad para decirte, oye, no me parece cómo me determinaste tu contribución, ahora voy a ver si para mi parecer la determinaste como como yo, como yo pretendo, como yo considero, ¿No? Yo autoridad. Y ese choque entre autoridad y contribuyente es donde se viene este derecho de la defensa. Este derecho donde dice el contribuyente, oye, tú dices una cosa, pero la ley dice otra, yo tengo derecho de demostrarte que hice las cosas bien, que me autodeterminé bien, o que ejercí los eh, lineamientos específicos de acuerdo a las disposiciones fiscales, de acuerdo a cómo me lo especifican. Y es donde viene esta parte, me, me gusta mucho referir a, a este eh, doctor Carneluti, cuando nos define la litis, ¿no? Es un conflicto donde uno pretende y el otro se resiste. Así y en es. ese sentido yo creo que aquí el doctor Luis Miguel Orguín nos está dando bastantes eh, puntos importantes con respecto a esta primera etapa de, de ver qué pasa en la sede administrativa, qué pasa en las sedes jurisdiccionales y precisamente que ningún asunto tiene su fin ahí. Podría revivirse y me, me quedé con eso bastante, bastante importante, doctor Luis Miguel Claro, porque pues muchos contribuyentes ya, ya han agotado las instancias y luego te, se presentan contigo y dicen, oye, es que puedo hacer. Y ahí es donde cada, cada, cada, cada uno digo, responde de acuerdo a la pericia y también responde de acuerdo a, a lo que ha litigado en los tribunales previamente. Y es un tema que no es nuevo. Fíjate que eh, comento este punto y luego comento otro. Para que no se me olvide, fíjate que ahorita estabas este, estabas comentando el principio de autodeterminación de las contribuciones, hablabas del principio, pues de alguna manera de buena fe del contribuyente en términos del artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, sí. y leí una sentencia, acabo de leer una sentencia que parece que la estabas parafraseando. Y hacía referencia a ese principio de determinación, el sexto de Código Fiscal y el 21 de la Ley Federal de Derechos por temas de materialidad. ¿Y ¿Qué decía esa sentencia del tribunal? Algo muy interesante. Pues hoy, hoy, hoy es muy sabido por todos que los requisitos, es más, ya la, la, la PRODECON ha hecho muchos, muchas este, sugerencias, muchos análisis sistémicos con relación a que la autoridad, pues, eh, eh, va más allá de lo señalado a veces en la propia ley, en el sentido de que pide información que ya no está ni obra en poder de la autoridad, sino que ya es de terceros, ¿no? Imagínate. Entonces hay, hay, hay requisitos o, o, o si tú me preguntas algún artículo de código fiscal donde me diga este, así como encontramos en el 38, son requisitos del acto administrativo y ahí están las fracciones, ¿no? Aquí, que me diga la autoridad son requisitos de la materialidad, fracción 1, fracción 2, no lo hay. No. no no no tenemos en código fiscal ni en ninguna otra norma que nos digan estos son los requisitos que se establecen para la materialidad. No lo hay, no lo tenemos en código. Quedamos final al libre arbitrio de la autoridad de decirnos cuándo hay materialidad y cuándo no. Y el contribuyente lo ves que aporta... Este, reportes, facturas, bueno, CFDI, reporte fotográfico, correos, almacén, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aporta todo. Y finalmente, ¿qué hace la autoridad? La toma, toma la decisión más fácil de aquella jurisprudencia que, que nace en diciembre de 2019, de la segunda sala de los documentos de fecha cierta. Así pero es, también sí. ya tenemos muchas sentencias, muchas sentencias de, en el sentido de tribunales, la verdad, y son, son este, sentencias muy interesantes, de mucho fondo, que vale la pena leer, donde te dice el, el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, independientemente de la jurisprudencia de la segunda sala de los documentos de fecha cierta, pero de la documentación que aporta el contribuyente y de una, una valoración adminiculada, de unos con otros, eso sí, sí sí vale la pena leerlos. Y de acuerdo al sexto de Código Fiscal y al artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la autoridad, porque así como la autoridad, en el 68 se dice que los actos de autoridad se gozan de la presunción de validez, los actos de autoridad. Entonces tenemos una presunción de la autoridad, pero también tenemos actos de buena fe del contribuyente. Fe. Y hay una sentencia muy interesante del tribunal, acabo de leer, porque estamos usando el, el diplomado, del ABC, de la defensa fiscal, sí, sí. y pues prácticamente el, el, el tribunal contencioso señala que la autoridad no logró desvirtuar la buena fe del contribuyente, toda vez que del caudal probatorio y de los elementos unos entre otros, independientemente de la jurisprudencia aquella, y eso es magnífico, porque lo que estamos haciendo es que ya estamos apelando a esa jurisprudencia que es obligatoria para los tribunales, pero por el hecho de que es obligatoria, no significa que tengan que resolver en ese sentido. Exacto. Significa que tienen que hacer una valoración de todas las pruebas que está aportando el contribuyente, y eso es interesante. Entonces, ya, ya hay sentencias en ese sentido, donde pues, prácticamente le están dando el, el, el, el, la resolución favorable al contribuyente. Me queda claro, hoy en día, decía un colega allá del norte, dice, hoy en día se litiga no solo contra las autoridades, sino también contra el tribunal, o sea, el contribuyente hoy ya litiga, no solo contra la autoridad fiscal, sino también contra los tribunales, sí me queda claro, mira, tu servidor lleva aproximadamente 20 años en el litigio fiscal, entonces eso me ha permitido saber cómo vienen resolviendo los tribunales, en su momento impugnábamos en la sala especializada en juicios en línea, allá en la Ciudad de México, y veníamos Favorable, favorable, favorable. De repente viene una en contra y en cascada se vienen las demás. La pregunta es, a ver, objetivamente, ¿cambió la ley para que me dieran un sentido contrario? Uh -huh. No en cuanto a ese tema. ¿Hubo una jurisprudencia que superó esa? No, no la ha habido. Entonces me van a preguntar, entonces, ¿cómo resolvieron 20 asuntos a favor y luego en contra? E inclusive, siendo los mismos magistrados. Entonces, hay de todo en esta materia, es interesante. Aquí es donde decimos, es que nuestra materia no es exacta, es interpretativa. En algún momento, imagínate, yo le planteé a uno de los magistrados en la sala regional del Golfo, le hice valer, este, solicito la aplicación de esta, de esta, de similar criterio, sostuviste tú en la sentencia número tal emitida el año pasado apenas, y me contestó, los magistrados no, está, no estamos obligados a sostener el mismo criterio, imagínate, sí, imagínate, entonces, es interpretativo el derecho, no es exacto, o sea, es materia interpretativa, no han cambiado, entonces, tú dices, me queda claro que hay algunos temas donde se han venido resolviendo en contrario, pero todavía no adquieren una obligatoriedad como tal. Ese es un primer tema que quería agotar. El, el otro, por ejemplo, que, que me preguntabas es que sí, efectivamente, tenemos hoy un cúmulo de disposiciones que si se nos presenta un asunto sobre la mesa, dependerá de cuál día, mi estimado Pedro, agotar. agotar. Así es, así es estimado doctor. Eh, perdón, aquí andaba conectando mi compu antes de que se me muera <risa> este. Pero fíjese que eh, esta parte que me dice de la fecha cierta, eh, yo como contador sinceramente lo, lo he a, a veces cuando uno como contador y no como abogado sugiere ciertas cosas al contribuyente uno prefiere evitar llegar a este tipo de, de, de asuntos, ¿no? Llegar al litigio, llegar al, a, al conflicto con la autoridad, llegar a los tribunales. Es sí. lo Yo, como, yo como, como contador, digamos, y sinceramente se, se, lo, se lo pongo aquí en la mesa, yo sí les digo, ¿sabes qué? Si vas a hacer un tipo de contrato, si vas a hacer un tipo de documento privado, precisamente por este tema de la jurisprudencia que, que acaba de mencionar el doctor Luis Miguel, pues les digo, pues otorga fecha cierta, ¿no? Para que cuando llegue la autoridad, pues no venga y me diga, sabes que este documento lo acabas de hacer, no tiene fecha cierta, no tengo la seguridad de que tiene una fecha en la cual tú me dijiste que lo hiciste. Bueno, como contador, si no lo sugerí, si no se hizo, si no abarqué esta parte de la fecha cierta, pues nos vamos ya a la parte de la, de la defensa. Y es donde surgen este tipo de interpretaciones, este tipo de análisis, como lo manifiesta el, maestro, el doctor Luis Miguel, donde me dice, oye, pues sí existe una jurisprudencia de fecha cierta, pero aparte existe este, este otro criterio, ¿no? Y, y, y no todo es fecha cierta y no todo esto es lo que me dices acá, sino yo tengo más medios de defensa para efectos de poder hacer valer mis derechos. En ese sentido, yo creo que eh, los criterios que nos está manifestando aquí el, el doctor son bastante importantes para nuestro auditorio. Por aquí tengo algunos saludos, doctor, que, que se los voy a hacer saber. Melisa García dice salud, saludos al maestro Luis Miguel Holguín. Eh, Bernardo Guadalupe nos dice un, salido, un saludo, doctor Luis Miguel Holguín. Eh, César Caballero, buenas noches. Por aquí tenemos Rubicelia Luis López, buenas noches, gracias por compartir. Karina Pérez, gracias por compartir. No, tenemos una pregunta aquí del maestro Eliseo Aguilar, que también en algún momento... Eh, sí, lo conozco, ha colega. Aquí. Ah, sí. ¿cómo, cómo? Que, que, que me da gusto, doctor, que conozca aquí a mi hermano Eliseo Aguilar, también miembro en algún momento aquí de su capacitación. Dice, en su experiencia, doctor, el área jurídica del SAT realiza un análisis de los agravios en los recursos de revocación. Yo creo que... Bueno, a, a, antes de darle la palabra, doctor, eh, eh, yo creo para los que nos están escuchando es importante esta, esta identificación de lo que es un agravio y de lo que es un concepto de impugnación, ¿no? Porque a veces como contadores yo creo que nos queremos meter a pelearnos con la autoridad y como contadores tal vez no tenemos este conocimiento técnico de las, del, del procedimiento que se debe llevar para pelearse con la autoridad, ¿no? A veces como contadores queremos abarcar muchas cosas. Sin embargo, yo siempre he sido de la idea de que nos debemos de, de eh, asociarnos nos debemos de llegar con un abogado en esta materia fiscal para efectos de poder hacer una buena mancuerna, ¿no? De hacer una buena mancuerna en este sentido de que el contador aporta los conocimientos, los conocimientos que tiene en el ámbito de la determinación impositiva, en el ámbito de las normas de información financiera, en el ámbito del registro, y el abogado es el que nos va a ayudar en este conjunto, en esta, a, en esta mancuerna, a poder expresar todo esto que nosotros conocemos en una buena defensa, ¿no? Como decíamos, en un recurso de revocación, ¿qué, qué exponemos? Pues exponemos agravios, ¿no? Ya en un, en un contencioso administrativo, pues, este conceptos de impugnación. ¿Qué va a decir el, el, el SAT por ahí cuando yo le diga en un recurso de revocación que le pongo in, in, in, in, conceptos de impugnación? pues de entrada va a decir, pues este este chavo como que todavía no se la sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que como profesionales nos alleguemos de, de, de, de estos profesionales también, abogados, aquí como el doctor Luis Miguel Olguín, que nos puedan ayudar a, y darnos luz en ese sentido de qué podemos hacer. Eh, contestando a la pregunta aquí del maestro Liceo, eh, el SAT... Eh, realizará un análisis de los agravios en los recursos de revocación o de plano ya nos dan, nos dan para atrás, dijeron Mi estimado Eliseo, con la pena, fíjate que, híjole, lo que sucede en la práctica es que en muchas de las ocasiones verdaderamente cuando realiza un análisis eh, la jurídica, es porque de plano ya es evidente la violación. Sí. Hace, hace algunos años este, hicimos un recurso de revocación con un solo con un solo agravio un solo agravio porque era evidente la violación era un crédito bastante fuerte pero estábamos seguros que no tenía opción la jurídica de de confirmar la resolución o sea tenía que o sea esa resolución tenía que ser a favor del contribuyente o sea lo hicimos con un solo agravio y era un un, un crédito bastante fuerte ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la razón, el argumento era muy sólido, o sea, no tenía opción la autoridad, imagínate. Fue cuando allá en el 2005 salió una jurisprudencia que la autoridad debía señalar el artículo 43, fracción segunda del Código Fiscal, en el sentido de cómo se realiza la, la visita, si de manera separada o de manera conjunta, y la autoridad en aquellos años nada más señalaba el artículo 43, no la fracción segunda. Entonces, salió una jurisprudencia de la segunda sala, donde que para estar debidamente fundada y motivada la orden de visita, tenía que señalar la fracción segunda, pero ya era jurisprudencia. Entonces, obviamente que cuando sale la jurisprudencia, metemos el, el recurso, pues era muy evidente. De todas maneras, ese se iba a perder en... en, en, en si se perdía ahí, en juicio nos la iban a dar, ya ha dicho, no, pues ya no nos queda otra. Pero solamente en casos donde la violación ya es muy evidente, me explico, pero, pero donde no, la autoridad da pal. La verdad, mi estimado Eliseo, es, son, es, son la, es la excepción. La generalidad es que no. La excepción es que sí. Algunos asuntos donde ya la autoridad ya está atada de manos ya no, ya no le queda de otra, ¿no? Y bueno, comentando, este, abonando a la, a la pregunta que me hacías hace un momento mi estimado Pedro, sin lugar a dudas, ¿eh? Yo soy también del IDEA, independientemente de la formación de abogados y, y, del, y del litigio en los tribunales, este, yo soy partidario porque mi formación también es ser contador y quiero evitarme a veces juicios innecesarios, ¿no? Donde si tengo la oportunidad de decirle al cliente, mira, voy a aplicar un criterio conservador como la autoridad. Si tengo oportunidad y si tienes oportunidad de que certifiques los contratos para evitarnos, certifícalos, o sea, no no tengo problema. Pero en asuntos donde ya te caen, pues tienes que echar toda la herramienta, ¿no? Exactamente, pero sí, yo soy de la misma idea, o sea, no no me gusta andar este digo, Finalmente tiene defensa, pero si tengo la opción y la posibilidad de decirle al, al contribuyente, al cliente, certifícalos para evitarte un dolorcito de cabeza más adelante, hazlo, no tengo problemas. Tampoco voy a andar ahí jugándole al, al valiente, ¿no? Ya en los asuntos que tengo sobre la mesa, es como el fin de semana me decía un, un, un, un alumno me está impartiendo precisamente el tema del juicio contencioso. Oiga, doctor, dice... Yo sé que el juicio contencioso se debe mandar por servicio postal mexicano, así lo dice la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Me dice, ¿qué pasaría si yo lo envío por DHL o estafeta, pero llega a oficialidad de partes dentro del plazo de los 30 días? Porque cuando uno lo manda por Cepomet, se tiene como acuse de recibo la ¿Sí? fecha que se envía, ya sea que llega ya 10 días después, pues ya no, pero es Cepomet, ¿no? Porque es el medio. Pero si lo mando por otro, le digo, pues mira, yo no le voy a jugar al valiente, pero es interesante, no no hay nada, o sea, ¿quién mandaría un, un juicio en un, en un formato diferente al que establece la ley? Dice, pero llega dentro de los 30 días allá la oficina de parte pues interesante, pero yo no me voy a estar arriesgando son de las cosas, de, las cosas de docencia y académicas que uno, uno, uno, uno puede comentar, pero finalmente ya arriesgarse es como, tenemos los, los criterios, ¿no? De, de, de que si está cerrado el último día el, el, la oficialidad de partes del tribunal, pues se considera presentada en tiempo y forma al día siguiente a la primera hora, ¿no? pero dime, ¿quién le va a andar jugando al valiente? ¿no? digo, hay casos excepcionales, ¿no? pero son esos asuntos donde mejor dices, no, mejor voy a la segura, para andarle evitando, ¿no? Claro, claro, doctor, también tenemos aquí saludos de Manuel Palma, saludos doctor Miguel Holguín, Esteban Elizalde Mendoza, saludos, excelente tema. Yo creo que a la audiencia, como siempre, cuando tenemos ese tipo de personalidades, pues les, les, les agrada la plática y más que nada, pues, eh, ahorita en enero febrero que hemos estado en, metidos en el rollo más que nada de los reciclos que las del de, prellenado eh, exacto del prellenado precisamente pues a veces nos olvidamos de muchas cosas o nos nos centramos en esas situaciones habiendo muchos temas bastante importantes como este que también también considero de suma importancia ¿por qué? porque cuando lleguemos a, a enfrentarnos a la autoridad precisamente con este pre, pre, pre, eh, ahorita se está viendo mucho este principio de autodeterminación y, y decimos, oye, la autoridad está violando, no está violando este principio, ¿por qué? Porque me trae precargadas ciertas cosas, no me deja modificar ciertas cosas, como decía aquí al inicio de la práctica el doctor Luis Miguel Olguín, eh, como dicen por ahí muchos memes, ahora resulta que Twitter mata, hasta mata Miscelánea dijeran y miscelánea mata ley, ¿no? Pero <risa> es, estamos en una época que creo que el estudio del derecho, el estudio de estos derechos como contribuyentes, el estudio de las facultades que tiene la autoridad como tal y como tal los medios de defensa que tenemos a nuestro alcance, pues yo creo que van a ser importantes, ¿no? Ahorita, como contador, como también, le comento también, doctor, yo también soy abogado, pero hasta el momento no me he atrevido a litigar. He estudiado el derecho para efectos de complementar mi carrera de contador, pero por eso siempre les recomiendo, pues yo también soy abogado, pero mejor te recomiendo que te, que te acerques a otro abogado que se dedique a esto, ¿no? para efectos de tener una seguridad eh, cierta con respecto a los asuntos que vamos a llevar. Yo te puedo asesorar como contador, que es mi, mi especialidad, es a lo que yo me dedico, pero... Eh, eh, usted me entiende doctor que usted también tiene la carrera de contador tiene la carrera de abogado a veces es difícil este esta esta comulgación de las dos Oye, carreras aquí aplica como el meme ese que, que está en redes que dice pedro ramírez no este 30 años y aparentas como 50 no <risa> así igualito eh. no se imaginarán cuántos años tengo yo yo creo que según yo me veo chavo pero ya, ya me veo un poquito acabado, ¿no? Pero eh, precisamente, como les, les comento, tal vez tiene, tiene uno una cierta formación, pero siempre deberíamos tener ese principio de la profesionalidad, de, de poder eh, canalizar estos asuntos a personas especializadas, en este caso, por ejemplo, algún asunto legal, pues yo no lo voy a llevar, ¿no? Lo, lo, lo voy a canalizar con, con expertos en la materia, en algún momento que yo me dé la oportunidad, la vida, me dé la oportunidad, Dios, de, de poder in, incursionar en este mundo, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero siempre tomando como profesionales este, es este punto, que en lo que nos desarrollemos, pues hacerlo de la manera correcta, a llegarnos de profesionales de este tipo de programas también que siempre se los ha recomendado y voy a hacer un paréntesis aquí doctor para recomendar a nuestra audiencia ahorita a las nueve de la noche tenemos el siguiente programa de census capacitación con pues nuestro nuestro director general el maestro Antonio Aranda que era pues conductor de este programa eh, el maestro Martín Rojas Tamayo el maestro Pepe Soto el maestro Enrique Corona el maestro Efraín Salvador que eh, pues Van, van a estar ahí en el programa Rompiendo Paradigmas en punto de las nueve, ¿no? Eh, como miembros de esta cap casa capacitadora, en su capacitación, pues los invito a que nos conectemos ahorita a las nueve como comercial ahorita. Entonces, doctor, pues bastante interesantes sus, sus, sus comentarios. Yo creo que siempre es bueno eh, escuchar a gente que ha estado en el medio, que ha estado en el en el litigio como tal, a veces podemos hablar de acuerdo a la ley, pero no hablamos de acuerdo a la experiencia, ¿no? Yo creo que en su caso, pues, se, se, se habla desde las dos perspectivas, tanto de un ámbito legal como de un ámbito de experiencia, y pues eh, para nuestro, nuestro auditorio siempre es muy benéfico el escuchar estas, estas cuestiones. Ya estamos a, a, a punto de cerrar el, el programa, doctor. Yo creo que siempre se nos va volando la, la hora, y como, como decía al inicio, va a haber, espero que haya una segunda una segunda emisión de aquí con el, con el doctor por parte yo, de la... Yo, yo, yo sugiero de, de ahora el tema para la siguiente. Claro, claro. El programa se tiene que llamar la impugnación de multas. Eh, correcto. Yo, y, me... y, y precisamente viene el tema ahí de, de hasta del 20% de los FDIs con errores y otras cuestiones que nos estamos enfrentando. Y yo creo y que. La, es y bastante... las por el tema de beneficiario controlador. Beneficiario controlador. Como decía hace rato, los avisos, ¿no? Exactamente. ser responsable de los avisos. Si nos damos cuenta, en el anexo 1A del año pasado al anexo 1A de este año, en cuestión del beneficiario controlador o de control efectivo, cambió. Ahorita yo ya le tengo que avisar a la autoridad. De mis socios, ¿quién es el que tiene el control efectivo? ¿Para efectos de qué? Para efectos tanto de la migración al reciclo que tuvimos, para efectos del beneficiario controlador, para efectos de las partes relacionadas, para todos esos efectos se tiene que llegar la, la autoridad de información, doctor. De hecho, hoy pues... hoy, hoy hoy presenté precisamente ese tema eh, informándole al SAT de dos este, regímenes implicados de confianza. Que no se ubican en el supuesto porque tienen uh -huh. uno de los socios exactamente, tiene el control efectivo de la sociedad o de la administración, sí, claro. Sí, y aparte. Pues, pues sí, doctor, pues le, le dejo los micrófonos ya para, para no este, robar mucho tiempo de, de, de, de mí, para, para, que nos, para que nos comparta sus, sus, sus comentarios ya ahorita ya casi cerrando el programa. Y, y valioso, yo creo que es, es, es poquito tiempo y, y lo comento así, y espero que nos, nos pueda aceptar la invitación a una segunda emisión, doctor, como, como lo comenta, ya, ya le puso nombre a, al siguiente tema, y nosotros en Census, pues es un gusto tenerlo siempre con nosotros, y pues le dejo los micrófonos aquí para que nos haga sus, sus comentarios de cierre, doctor. Muy bien, estimado Pedro Ramírez. Pues miren, eh, yo considero que para llevar una adecuada defensa y de, dependiendo del asunto que se nos presente en el, en el escritorio, tenemos que conocer nuestros derechos. Uno, para poder exigirlos tenemos que conocerlos y nuestros derechos no son los señalados nada más en la ley federal de los derechos del contribuyente, no nada más los que están en código fiscal, sino que tenemos que mirar un poquito más allá y saber que desde la Constitución, y no solo la Constitución, sino en los tratados internacionales, podemos eh, tener derechos ahí consignados, derechos fundamentales, por ejemplo, los requisitos del de, de, de, de, de, principio de legalidad en su vertiente de fundamentación y motivación, hoy, hoy recuerda bastante vida en los temas de materialidad y los actos de autoridad. Entonces, creo que, que es un... Un tema bastante interesante, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo primero constitucional, encontramos verdaderamente joyas como eh, el principio de interpretación conforme y pro persona. Si me preguntaran, ¿existe el principio, existe la interpretación pro contribuyente en materia fiscal? Yo te sostendría que sí. Si bien es cierto, por ejemplo, el artículo quinto de código fiscal nos establece, que las normas eh, que establecen este, cargas a los particulares, excepciones a las mismas, sanciones, infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, estos cuatro supuestos. Pero en el segundo párrafo de ese artículo quinto de Código Fiscal nos dice que se puede utilizar cualquier otra interpretación, siempre y cuando no sean infracciones, sanciones, cargas o excepciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos hemos casado siempre con una interpretación Estricta. Exactamente. Cuando el mismo código relacionado con el artículo primero constitucional, en su segundo párrafo, existe una interpretación de acuerdo a la Constitución, conforme y pro persona. Y al ser pro persona, en materia fiscal estamos hablando de contribuyentes. Entonces ya el PRODECON se ha manifestado en varios sentidos, e inclusive tenemos un decreto ahí de hace muchos años donde se le dio el beneficio de deducir las colegiaturas a las personas físicas en la declaración anual, y solamente contemplaba a qué universidades, a las privadas uh -huh. y a las públicas, porque utilizas una interpretación estricta cuando puedes utilizar, y ahí no tiene que ver ni con infracciones, ni con sanciones, ni con cargas, ni con excepciones. Entonces, son temas que los puedes llevar a otras áreas y decir oye, voy a interpretar un decreto de beneficios fiscales, aplícatle un pro persona oye aplican una interpretación extensiva se vale, bueno, vamos a intentarlo en los, en los tribunales, de eso se vale también, de eso se trata, la materia fiscal de argumentar, en la forma de argumentar quizás tengamos la resolución pero si no argumentamos o argumentamos mal, tenemos bueno, ya cero posibilidades, pero si argumentamos por lo menos tenemos un 50 y 50 entonces no hay que quedarse nada más, por ejemplo, hoy en día me queda claro para mis amigos, colegas que nos están escuchando, eh, eh, hoy los tribunales, algunas salas de los tribunales resuelven de acuerdo a la jurisprudencia. Son aplicadores de jurisprudencia, ya no interpretan, ya no hay riqueza argumentativa, ya no hay esos considerando donde los disfrutan, donde dice, ok, está bien, no me asistió con la razón, pero la resolución. Está bien, bien sustentada. Me gustó que el tribunal quizás no fue favorable en la resolución, pero, hombre, la argumentación, la riqueza jurídica que maneja el tribunal, pero hay algunas sentencias de veras donde solamente aplican la jurisprudencia y fuera de eso ya no hay argumentación jurídica. Entonces, ese tipo de sentencia sí la podemos este, impugnar en la siguiente instancia como amparo directo. Entonces, no nos desanimemos cuando interpongamos algún recurso y nos den palo. Tenemos la instancia del juicio contencioso, quizás nos den palo, pero tenemos la instancia todavía del, del amparo directo. Entonces, hoy los tribunales, me queda claro, están en un parteaguas donde muchos de los razonamientos que se han venido eh, manifestando, realizando, hoy los tribunales ya están dando menos nulidades lisas y llanas, inclusive en algunas salas, me ha tocado dar clases en algunos estados, por ejemplo, en la sala regional este, de Chiapas, tuve ahí dando clases en alguna universidad, y algunas alumnas que tuve, estaban en el tribunal, trabajando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y me dijeron, así literal, eh, literal de manera práctica se lo digo a, a mis colegas que me están escuchando, Aquí en la sala, maestro, nos damos nulidades lisas y llanas. literalmente, nos damos nulidades lisas y llanas. Si bien las damos para efectos, digo, pues qué bueno que no estoy en Chapas, porque si no, puras, puras, este, se declara la validez de la resolución impugnada. Entonces, esos argumentos los tenemos que hacer valer. O sea, tenemos que ir un poquito más allá. Y como lo decía, hoy la materia eh, fiscal es muy especializada. O sea, hoy tenemos que pasar por lo menos cuatro filtros, así lo he señalado. Para los que nos dedicamos a esta materia, ya sea que nos toque la capacitación, la docencia, son consejos que yo les puedo comentar o, o proporcionar o compartir, o ya sea desde el litigio. Hoy tenemos cuatro filtros. De entrada, las tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las tesis y jurisprudencias que publica el Poder Judicial todos los viernes. Y a eso le sumas las sentencias que emiten, pues obviamente, el, el, el, el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, esos cuatro filtros son esenciales para que uno sirva un juicio, cuatro de los colegas no se la pasan de repente queriendo encontrar una sentencia que aplique exactamente al caso concreto y a veces no te la encuentras, a veces no encuentras esa sentencia, entonces nos invita a eso qué pues a argumentar los razonamientos que tengamos y tenemos inclusive de repente decir esta no le aplica pero de una de una interpretación analógica es un similar criterio sostuvo el tribunal fulanito de tal y hacerlos valer me queda claro que algunos tribunales dicen, como no es jurisprudencia, no es obligatorio. Y como no es obligatorio, no la aplico. Pero se trata de eso, de argumentar para poderle dar la vuelta como a las sentencias estas de la jurisprudencia a fecha cierta, donde he visto varias sentencias muy interesantes, donde hace una interpretación integral, no de manera aislada, sino de todo el caudal probatorio, ha manipulado una prueba con otra. Entonces, eso mata la jurisprudencia de fecha cierta no por el simple hecho de forma aislada, ah como no tienes eh, eh, contratos de fecha cierta ah no te es la razón, no, no, no no valórame esta prueba, valórame esta, admincula admin, esta prueba con otra, entonces cuando haces eso, pues ya podemos tener sentencias más favorables pero todo depende de la riqueza argumentativa sí, claro el micrófono, Pedro Perdón, ahora me tocó a mí. Sí. Eh, per, eh, perdón por ahí. Este, perfecto, doctor Luis Miguel, pues eh, yo creo que eh, iba, iba a decir la palabra oro, lo que nos está compartiendo a, a, a toda la audiencia, como contadores, como abogados. Yo creo que es importante eh, reconocer tanto la trayectoria de, de, de usted como... Todo lo que nos comparte. Siempre eh, el objetivo de este tipo de programas y el objetivo también de su servidor en esta su casa capacitadora Census, pues siempre es el compartir, ¿no? Más que nada el que pues a ustedes les llegue información confiable, el que a ustedes les llegue información de nuestros invitados, como es el, el caso de, del día de hoy, de invitados bastante importantes dentro del mundo fiscal, dentro del mundo del derecho. Eh, cuando me avisaron que, que iba a estar usted, pues yo, yo emocionado, siempre no, porque como les comentaba, pues ustedes, los que nos siguen aquí en su programa Noches de Census, pues su servidor está desde noviembre del año pasado. Estoy, estoy pollito todavía en este programa, pero, pero siempre me complace recibir a, a invitados de esta talla, ¿no? He, he tenido bastantes invitados bastante importantes en este su programa. Y pues, el objetivo es compartir, el objetivo es que se lleven algo de conocimiento, y yo creo que se ha cumplido el objetivo el día de hoy, miércoles 23 de febrero, y pues me queda eh, agradecerle aquí al doctor Luis Miguel Holguín, eh, a haber aceptado la invitación a este su programa como, como ya platicamos, esperemos que se dé una segunda emisión ahí con el tema que, que ya nos propuso aquí el doctor, siempre será un placer tenerlo aquí en su casa, y pues, eh, doctor, pues lo dejo para que se despida del auditorio y podemos cerrar el programa Claro que sí, mi estimado Pedro Pues muchas gracias amigo por la invitación y, y este, también saludo a toda la audiencia que estuvo siguiendo en las redes sociales y a mis alumnos que se conectaron por ahí algunos pudieron conectarse ahí creo que se conectó Melisa este, Bernardo este, y bueno, saludo a, a a mi hermano Alfonso, que se conectó, a Moisés Cruz, estuvo por ahí, a Karina Pérez, y bueno, a, varios, a mi colega Eliseo Aguilar, claro. y bueno, a todos los, los, los que nos estuvieron acompañando esta noche, y bueno, ya quedó ahí el compromiso. Claro. De una, de una, de un segundo programa que tenga que ver especialmente la impugnación de multas, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor, igual saludos ahí a su hermano Alfonso, también tengo la oportunidad de de conocerlo por ahí en un grupo de WhatsApp que tenemos, creo que también usted está, está el maestro, el doctor Marco, uh -huh. eh, pues siempre es un gusto leerlos, eh, ver sus, sus aportaciones, y pues nuevamente agradecido con la, con la aportación que nos da este subprograma. Pues por mi parte también, pues ha sido todo en este subprograma de miércoles, como todos los miércoles, noches de census, los esperamos el próximo miércoles, pues para seguir compartiendo y para seguir creciendo. Yo creo que el crecimiento profesional será a partir de esta humildad que tenemos de compartir como nuestros expositores, y la humildad también que tenemos de aceptar y de aprender. Eh, es un gusto siempre tenerlos aquí, a todo esto en nuestro auditorio, y pues quedo a sus órdenes, eh, Pedro Ramírez, desde el Estado de Oaxaca, pero compartiendo con Census Capacitación, que transmite desde el Estado de México. Muchas gracias, doctor Luis Miguel, y nos estamos viendo en la próxima, y pues saludos a todos. Nos vemos. Hasta luego, hasta la próxima.